¿Sabes? Ignacio Sandegaldeano Galdeano se presenta de candidato a la alcaldía de Estela Lizarda. Y yo le apoyo. Y yo. Porque Ignacio es una persona honrada, honesta, trabajadora y sobre todo por este. Somos muchos los que le apoyamos, pero queremos ser muchos más. Le apoyamos porque de verdad está comprometido con nuestra ciudad. Fundamentalmente con la educación, con el instituto, con la enseñanza primaria. Con su cultura, su historia y su patrimonio. Con los jóvenes, con el futuro de nuestra ciudad. Con todos los ciudadanos. Y llevará a cabo el programa de todos los ciudadanos. Y te pedimos que tú también lo apoyes, porque con Ignacio gana Estella Lizarra. Ganamos todos.